Ok, hoy les voy a contar una historia. Hace tres meses estaba yo muy tranquilo y muy feliz mirando mis videos favoritos de YouTube. Lamentablemente esa felicidad que sentía se iba a ir más temprano que tarde porque de un momento a otro me aburrí de ver esos gloriosos sus tutoriales de cómo sacarse los mocos. Y la sacamos y aquí está el moquito. Se lo pueden comer. Pero bueno, ese no es el punto de este video, ¿ok? Así que siguiendo con la historia, después de lo que te acabo de contar, decidí entrar al canal de mi compi Zetax YouTube y me encontré con esto. Y bueno, quiero retar al amigo IBS Games, otra vez el que fue el, el inicio de todo, eh, que se haga... Hmm, vamos a hacerlo fácil, que se haga 55 kills con cualquier arma, cualquier vestimenta y cuantas maestrías él quiera. Así que espero que cumpla, Crack. <risa> no sé, tal vez no les parezca gracioso, pero me imaginé al z en este momento así. Han pasado 84 años uno más y hubieran sido 85. Eso. Eso. Hola, ¿qué tal, compis? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y nada, como ya lo vieron anteriormente, hoy vamos a hacer un reto de 55 kills que nos dejó el señor Zetax YouTube en su canal y nada, vamos a darle. Es el reto final, es el reto suicida. No, no. Y efectivamente, señora, es el reto final, es el reto suicida. Porque al parecer Zetax me va a querer matar después de que suba este video. Oh, por Dios. Mate a y nada más que decir, ¿eh? perdóname ZX, la verdad es que tardé un poco, pero nada, aquí ya estamos cumpliendo este reto. Y nada, les recuerdo a todos de que ustedes también pueden participar, tú también puedes participar en estos retos, porque esto no es solo de los youtubers que estamos haciéndolos, sino que todos podemos participar de estos retos que estamos haciendo en el canal y en los otros canales de mis compis, así que... Que nada, para participar simplemente pueden dejármelo en los comentarios, me dejan en los comentarios qué tal les fue con este reto y con el reto que voy a dejar más adelante en el video. También me pueden ir a seguir a Twitter, ahí me pasan la captura de sus retos completados. Los saludaré en el próximo video con nombre y todo a los que hagan esto. O también si lo quieren hacer a un nivel más allá de la dificultad Pues simplemente súbanlo a YouTube Me pasan el link, el link en los comentarios Y nada, esas serían las formas de participar La verdad es que les recomiendo bastante que participen Comenten ahí abajo qué tal les fue con este reto Y nada, para este reto estoy usando yo la, la lanzadora de garras del lobo Yo no sé, lanzadora de lobo, algo así era una cosa de esas Pero bueno, esta arma la verdad es que está bastante OP Además de eso tengo la maestría de Zombie Toro, Toro Zombie, algo así era Y también la maestría de Glass Cannon Así que esas dos maestrías son las que estoy usando para este reto Ustedes seguramente lo completarán de una manera más fácil, sin maestría, sin nada de eso pero entiéndanme, yo soy manco, que suba videos no significa que sea el más proazo de todo el mundo. No se necesita ser el más pro para hacer esto. Y nada, ahorrense los comentarios de Luis eres un manco porque ya lo sé hermano, soy un manco, soy malísimo en este juego. Por eso uso tanto OP en este reto tan sencillo para la mayoría. Pero nada chicos, ese sería, ya vamos a ver, ya vamos a ver si lo completamos o no. Bueno, vamos a ver, partida terminada y 66 bajas. No tengo ni idea de para qué actúas esto Luis, te salió tremendo fail al final, en vez de grabar el audio bien, pues te tocó grabarlo por encima. Ya que, dejémoslo al final del video para que todos los compis miren ese tremendo fail que nos hicimos y bueno, para la última parte de este video lo que voy a hacer es nominar a cuatro youtubers que quiero que hagan este reto. Los voy a retar a que hagan esto. Y bueno, el reto sería para estos cuatro youtubers que aún me no he dicho, el reto sería hacer 100 kills. 100 kills ellos solos, por sí mismos, no en equipo, solo ellos. 100 kills en el modo hordas en una sola partida no en dos ni en tres en una sola partida y bueno los nominados serían primero blackbeard mx segundo le voy a devolver el tiro a el señor Zetax youtube tercero ian 714 y cuarto mi gran amigo somber 999 youtube Así que vayan allá a avisarles, vayan y les dicen que les acabo de criticar sus videos o algo así, démosle, démosles un gran susto. Y nada chicos, eso sería todo por hoy. Déjenme en los comentarios si encontraron el secreto que les dejé en este video. Y nada chicos, eh, ya saben, estaré esperando sus participaciones en, en, en estos retos. Estaré esperándolas por los comentarios de este canal en YouTube. Suban un video a YouTube con sus retos. Denle que se puede. O en Twitter. Ahí un saludo más personalizado. Nos podemos contactar un poco. Y nada chicos. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Si les gustó denle un like. Suscríbanse. Todo eso. Quédense para las bloopers. Y nada chicos. Nos vemos. Un saludo a todos. Un saludo a los viejos. Y nos vemos hasta la próxima. Ok, eso es lo que generalmente ustedes no ven de los videos Esta arma la verdad es que está bastante OP Además de eso tengo la maestría de... Zombie toro, toro zombie, algo así era Y la de class la de class no La de gas. Ya cabrón, hable bien Ay, la de gas, ¿qué te pasa? La de glass cannon, esa miniatura. ¿Miniatura? Como que miniatura esa maestría es la de Glass Canyon. Esa maestría, la verdad, es que bastante buena. Bastante buena está. Uy, qué me está pasando hoy. Me sabe a poco. Sacamos otro moco y volvemos a empezar.